Amigos, espero tengan un buen día y ahora es el momento de presentarles a nuestro amigo el Morcajete. Es para mí un gusto presentarme, mi nombre es Molcajete y déjenme comentarles que mi origen se gesta desde el centro de la tierra y mi desarrollo es algo espectacular ya que fui expulsado por el cráter de un llamado volcán en forma de magma o lava y que se convirtió en rocas y al pasar el tiempo unas personas llamados artesanos me fueron moldeando a base de mazo y cincel con singular destreza y habilidad hasta quedar en la forma que hoy tengo. Es un honor estar en la mayoría de los hogares de Mesoamérica y México para que disfruten de sus ricas salsas y guacamoles, provecho. Hablemos del Molcajete, mortero tradicional de Mesoamérica ampliamente utilizado en México, siendo elaborado de piedra volcánica, dando la forma cóncava al centro y comúnmente con tres pies y su complemento el temolote o tejolote. Y que estos productos nos sirven para elaborar ricas altas, guacamoles, mole granos, el molcajete se creó en la época prehispánica, alrededor de 1520, cerca de la conquista española en México. Todo surgió con el principio de usar dos piedras para moler los alimentos, una como base y la otra, mucho más pequeña, como mano. Comúnmente a la piedra más pequeña en México se le llama tejolote o temolote. El término molcajete procede de las palabras náhuatl, mojicatli y temocatli que significa cajete para la salsa o cajete para piedra, para el mole. El término temolote también procede del náhuatl, concretamente de la palabra tesolón, tetetris, que significa piedra y isolote. El término temolote también procede del náhuatl, concretamente de la palabra texolotl, de tetl, que significa piedra y xolotl, que significa muñeco. Mientras que el diccionario del náhuatl en el español de México dice que la palabra tejolote se originó de texolotl, muñón de piedra con que se muele manualmente en el o molcajete. El término temolote también procede de la del nahuatl, concretamente de la palabra texolotl, de texl, que significa piedra y xolotl, que significa muñeco. Las herramientas para hacer el molcajete y para temolote son mazos de distintos tamaños, barretas, cinceles, martillos, de cantero y picos de cantero, y dependiendo del tamaño de la piedra, utilizan la pólvora para fragmentarla o se fragmenta manualmente. Una vez que se fragmentó la roca, el artesano tiene que escoger las roscas que son las más adecuadas por su tamaño para la pieza que se desee obtener. Ya que se ha extraído y seleccionado la piedra, queda el trabajo de transportarla desde las canteras en los cerros hasta los talleres. Ya que se tienen las piedras en su taller, casa o solar o donde mejor se acomoden, ahí es donde inicia su extraordinaria labor artesanal y darle la forma que deseen creando los maravillosos molcajetes. La verdad es que un trabajo de paciencia, dedicación y habilidad, ya que un mal golpe puede echar a perder todo el trabajo de extenuantes horas. Básicamente son cinco puntos que efectúan para que el acabado de las piezas y que son tallado del molcajete redondeo de la piedra, las tres patas del molcajete, el cuenco del molcajete, dando forma al tejolote para que elaborar un molcajete se emplea de cuatro a cinco horas si es de tamaño normal y con figura como hocico de cochino, de tortuga u otra figura es más tiempo que dependiendo de la habilidad de del artesano. Los costos son variables dependiendo la parte geográfica que se adquiera. En México existen varias poblaciones que se han especializado en este oficio. Donde tienen cercanas las canteras y están ubicados los talleres donde los hacen. Y por supuesto las venden. Estados como Jalisco, Michoacán, Estado de México, Puebla, Guanajuato y Chiapas tienen poblaciones especializadas en el tallado de piedra y la fabricación de mocajetes y metates. San Nicolás Obispo, Michoacán, comoport Guanajuato, San Salvador el Seco, Puebla, San Pedro de los Metates, Estado de México, San Lucas Evangelista, Jalisco, Armadillo, San Luis Potosí. Para elaborar un moncaquete se emplean de 4 a 5 horas, si es de tamaño normal y con figuras como hocico de cochino, de tortuga u otra figura. Es más tiempo dependiendo la habilidad del artesano. Los costos son variables dependiendo la parte geográfica que se adquieran. Mis amigos, es un verdadero orgullo ver a nuestros artesanos mexicanos cómo de una roca elaboran verdaderas obras de arte. Por eso, mis estimados, no escatinemos y regateemos. El molcajete, producto elaborado por artesanos mexicanos y las personas con nuestro léxico florido, surgen los refranes, sentencias cortas que se acomodan para personas, objetos o animales, etc. Y para el caso citaré a alguno. Colgarse hasta el molcajete, se dice en México de la mujer que se adorna con grandes aretes y demasiados collares y pulseras, o del hombre que porta visiblemente muchos ornamentos, aparatos y accesorios electrónicos. Solo el molcajete sabe de los golpes del coloque y del ardor del chile, se dice en México. Respecto a que únicamente las personas que realizan trabajos difíciles, cumplen responsabilidades o pasan por dificultades o problemas, saben lo que es hacerlos, cumplirlos o vivirlos y resolverlos. Como te colote en Moncajete te dice en México de las personas que se mueven mucho en el asiento, que son demasiadas inquietas. Pareces bolote, muchacho, muévete, se dice de las personas que se quedan como piedra estática y muda. Este refrán es de la cosecha de mi querida madre, y me lo decía cada que andaba de flojo, y con estos refranes les digo hasta pronto.